2022 no te puedes perder este video porque te decimos todo lo que debes saber para participar. ¿Cuándo comienza? ¿Cuáles son los requisitos para participar? ¿Qué datos personales necesitas para inscribirte? El listado de países no elegibles y mucho... La de visas es el nombre popular que recibe el programa de visas de diversidad de inmigrantes de los Estados Unidos. Este programa da la posibilidad cada año a más de 50.000 ciudadanos de otros países para que vivan en los Estados Unidos con permiso de residencia permanente que es conocido también como cuando se otorga la green card o tarjeta verde. Las visas son entregadas mediante un sorteo aleatorio computarizado entre los solicitantes, que cumplen con los pocos pero estrictos requisitos para participar. Otro de los nombres populares que recibe este programa es sorteo de visas o bombo. Se permitirá un único registro por cada solicitante, y en este sentido el Departamento de Estado también recomendó no esperar hasta la última semana para hacerlo. Así, los solicitantes evitan contratiempos relacionados con posibles retrasos en el sitio web. Ahora te decimos cómo inscribirte en el sorteo de visas y qué requisitos necesitas para participar. Para inscribirte en el sorteo de visas americanas, los solicitantes deberán rellenar un formulario que les cargará una vez que ingresen al sitio oficial del Departamento de Estado, que es este que ven en pantalla. Es importante que solo se inscriban en este sitio web, pues es el único autorizado para hacer este proceso. El registro es totalmente gratuito y se aconseja que se realice de forma personal, así se evitan posibles errores en la información que se debe enviar. Para completar el formulario de inscripción se debe tener a mano información personal, fotografía digital tamaño pasaporte y cumplir con todos los requisitos tal y como lo describen en el sitio web. pantalla pueden ver qué datos se necesitan para completar el formulario de solicitud y participar en la lotería de visas de los Estados Unidos del año fiscal 2022. Necesitarán poner nombre y apellidos, género, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento, país de nacimiento, fotografía digital siempre y cuando cumpla con los requisitos para que sea válida, la dirección postal país actual en el que reside el solicitante, el número de pasaporte incluyendo la fecha del vencimiento del mismo y el país de emisión, además del número de teléfono que es totalmente opcional, un correo electrónico, estado civil y número de niños. En caso de tener niños y esposa o esposo, se deberán completar las siguientes páginas del formulario con los datos correspondientes a cada uno. Estos serían una fotografía, nombre y apellidos, género, la fecha de nacimiento y país. Es importante que los solicitantes completen en su totalidad el formulario antes de enviarlo y lo hagan una única vez porque de lo contrario serán descalificados automáticamente. Ahora, en el listado que ven en pantalla, figuran los países que no son elegibles para participar en la Lotería de Visas 2022. Y ahora que te hemos detallado qué necesitas para inscribirte en la Lotería de Visas, te damos las siguientes recomendaciones para que puedas garantizar tu registro exitoso y así aumentar tus posibilidades de ganar. Al terminar, el formulario comprueba que los datos que has proporcionado sean los correctos y de ser necesario, rectifica la información en los que te hayas equivocado antes de enviar tu solicitud. Es importante que completes en su totalidad el registro electrónico para poder ser elegible en la Lotería de Visas Americanas. Una vez completado y enviado el formulario de solicitud, se te asignará un número de confirmación único que deberás conservar muy bien porque es la única forma de conocer si has sido seleccionado o no.